Hola mi gente, transmitiendo nomás un, un minutito agradeciéndole acá al señor de la reina del sur y donde vimos la entrevista a su esposa que nos, nos hicieron un, un pozolazo. Rompimos la dieta el día de hoy, miren, ¿bueno el pozole o no? Hasta luego, ahí está toda la gente, miren. Ya, sí, venimos nosotros a, a la entrevista de la radio, casi nos hicieron fiesta, ya nomás falta, échale vuelta. Saludos, saludos, saludos A ratito nos vemos allá mi gente En el en el aquí estamos en Houston Texas Ahorita estamos aquí y vinimos a hacer la entrevista aquí comiendo todos Nos vemos en un ratito Vamos a estar cantando allá en el mezquite Nightclub de eh, De Houston Texas Acá andamos en Houston toda nuestra gente mando un beso te los quiero mucho, gracias por todo el cariño y el apoyo, vinieron varios fans quiero que tamales este tamales, pozole de todo y una coronita para que no ah, paso anciano más, saludos a todos saludos guachos nos vemos un ratito acá en el mezquite, en nightclub de acá de Houston, Texas, mi gente Gorrazos, eh. Un besote, los quiero mucho. Voy a seguirle aquí comiendo el, este pozolazo. Salud.